Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Aquí, por favor. mencionando bueno, nombre y medio, por favor. Buenas noches, profe Carlos Pérez, para Podium Deportes. Buenas noches, profe Carlos Pérez, para Podium Deportes. Desafortunadamente, culmina la campaña esta noche aquí en Rayados, pero quisiera cuestionarte puntualmente acerca de dos decisiones que marcaron el rumbo del partido. La primera es el gol anulado a tu equipo. Eh, seguramente ya viste la repetición y, yo, y no hay una toma contundente para cuál señalar fuera de juego en el gol de Doria. Y posteriormente en la jugada de un ligero desplazamiento para Diego Medina, ¿qué opinión tiene respecto al arbitraje de Oscar Macías Romo esta noche? Gracias. Hola, buenas noches. Eh, no, prefiero no, no entrar en ese tema ¿no? de, del arbitraje. Eh, voy a hablar de, de lo que de lo que hizo el equipo, que que bueno, que, que lamentablemente nos toca que quedar afuera y creo que bueno, eh, estuvimos a la altura por momentos sentimos que, que podíamos y bueno, lamentablemente no pudimos y hoy se nos termina el torneo estás, por favor Profesor, muy buenas noches Diego Armando Medina de, de TUDN mencionaba en la ida que, que tal vez creía o pensaba que iba a ser un poco más difícil Hablando de la diferencia del primer lugar contra, contra el tercero y que no, no lo sintió tanto así en la ida. Hoy, ¿Hoy sí lo sintió así o cree que es demasiado castigo para su equipo, por el esfuerzo, por, por las formas? ¿Siente que es justo hoy hoy que queden eliminados? Sí, que quede claro que yo dije eso porque este, estábamos enfrentando a un muy buen equipo, ¿no? Que no se tome este, del, del lado con, contrario a lo que quise decir, ¿no? Este, que va a ser más difícil porque es un, un equipo, el mejor equipo defendiendo el equipo que había hecho este, 40 puntos ¿no? eh, y había perdido solo tres partidos ¿no? entonces por eso lo dije primero eh, y después yo creo que si uno analiza lo, lo, bueno el partido allá parejo eh, competimos como lo dije en su momento y el primer tiempo acá también es parecido después como todo cuando recibís el gol como lo recibimos, cuando llega el segundo, creo que ahí nos, nos, nos dibujamos un poco, ellos ganaron en confianza y nosotros como todos perdimos y nos ganó un poquito la ansiedad y, y no podemos eh, terminar estando en el último tramo del partido como, como lo habíamos hecho en, en los anteriores tres tiempos que habíamos jugado, este, pero bueno, este, nos toca quedar afuera, creo que, que ellos, bueno... Este, no, no voy a entrar en los temas arbitrales porque no, no sé si tuvieron bien o mal. Eh, eso es un tema más bien que ustedes lo pueden analizar. Pero ellos se van con, con merecida este, victoria y, y, y la clasificación merecida. ¿no? Y, y bueno, nosotros nos vamos con, la, con el dolor primero porque estábamos muy confiados porque el equipo había, había hecho, los últimos partidos habían sido muy buenos. Este, y, y sobre todo en la parte anímica, creo que el equipo ha estado fuerte. Lo había mostrado, y también lo demostró y nos fuimos con la cabeza en alto porque peleamos hasta el último Por acá eh, Pablo Luis Jiménez de Canal 6 Deportes, ahorita estamos en vivo en el posterior de este partido, ahí en la comarca lagunera, hay dos temas importantes que la comarca y los seguidores de Santos Laguna eh, están interesados a ver, entiendo que ya termina la participación del equipo pero en estos, cuatro, en estos cuatro partidos que tú has dirigido el equipo de Santos Laguna ya tienes un análisis preliminar de lo que vas a buscar para reforzar el próximo torneo y la segunda pregunta es si ¿sí ya hay fecha para que te reúnas con el comité deportivo del club para definir precisamente lo que se viene en el próximo torneo y la situación de jugadores, entendemos la manera de trabajar que tiene el club de... Proponerte jugadores en ese sentido Si tú también vas a proponer jugadores De lo que tú has visto en este análisis De cara al siguiente torneo Sí, este, bueno El tema del de plantel Nosotros cuando llegamos Teníamos un análisis que bueno Que, que con estos cuatro partidos el, Estas tres semanas que hemos estado Prácticamente tres no, este, Nos han dado un análisis más profundo Desde de, de adentro no y, y, y bueno, hemos estado En, en charlas este, analizando el futuro este, hoy haremos más énfasis porque hoy ya se nos termina la competencia y, y bueno, evaluaremos, evaluaremos la, las necesidades este, expectantes también de la, de la baja que pueda haber si es transferido a un jugador y bueno, buscaremos lo mejor, eh, el análisis consensuado del club con nosotros este, estamos en esas charlas en el diálogo permanente Bueno, este, hoy ya tenemos proyectado el futuro con dos semanas de, de vacaciones, de descanso, para los jóvenes para retomar y, y ya comenzar con, con el preparatorio para, para el torneo que viene. ¿Tú no de vacaciones, tú sigues en el tema? No necesitas, no necesitas... Sí, sí, es, es, es, el, el tema de vacaciones es... no hay vacaciones, ¿no? Más cuando estás en, en periodo de, de, de, de, de que tenés que, bueno, de que con, conformar un plantel. Eh, Trabajar capaz que hasta más que, que cuando estás en competencia porque hay que analizar muchas cosas, así que Independientemente de que esté acá o no, el trabajo va a estar, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel Garza para Cero Deportes. Eh, viniendo de otras de otras ligas, ¿qué sensación le deja hasta ahorita el, el fútbol mexicano de, de su nivel, de los partidos que ha vivido hasta ahorita de, de la competencia? Sí, bueno, eh, son cuatro partidos, uno eh, sí sería el fútbol mexicano. Este, y veo un fútbol. Este, muy, muy, ...muy dinámico... ...con muy buenos jugadores... ...muy buenos equipos... Eh, ...que su gran mayoría... ...apuntan a buscar el arco rival... ¿no? ...como una tendencia... Este, y, ...y a partir de eso... Que, ...que se ven partidos abiertos... ...con muchos goles... Que, este, ...que creo que la Liga Mexicana... ...es una de las que tiene más goles... ...a nivel de, de, de Sudamérica... ¿no? No, no, ...pero si no... ...si no es la primera, la segunda... ¿no? ...con muchos goles, partidos apasionantes... Con, con mucha pasión, que uno de afuera no la, no la bebía, y hoy que he jugado en estas instancias de liguilla, se ve mucha pasión del, del hincha, que eso lo hace más lindo y, y motivante para todos los protagonistas. Gracias a todos, señor Medios, que pasen muy buena noche. Gracias, hasta luego. chao Posibles alineaciones Rayados versus Santos para la vuelta de cuartos de final de la Liga MX. El fin de semana llegó y las vueltas de los cuartos de final de la Liga MX se jugarán y se sabe que los lectores querrán saber todo sobre las posibles alineaciones Rayados versus Santos. Aquí está la información. Posibles alineaciones Rayados versus Santos. De los juegos del día miércoles, sin lugar a dudas, fue el que decepcionó por completo y las críticas fueron abrumadoras en contra de lo exhibido por Monterrey. Evidentemente su afición no aceptará una partida de vuelta como la hecha en el TSM, por lo que no se va a esperar menos del equipo líder. Alineación de rayados. El planteamiento que se hace es de qué sirve tener la mejor plantilla, ser superlíder y no jugar como tal. La afición no merece menos que un equipo que gane siempre y más en estos momentos críticos de partidos eliminatorios. Por más que se haya jugado en casa de Santos, la presentación de Monterrey fue mediana. Entonces en él, gigante de acero, no hay de otra más que salir a comerse a un equipo que ni calificó entre los primeros 12. Posible 11 el DT Víctor Bucetich, Esteban Andrada, Héctor Moreno, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo y Estefan Medina, Celso Ortiz, Luis Romo, Max Cimesa y Alfonso González, Germán Berterame y Rogelio Funes Mori. No hay anuncios de lesión tras el partido de ida. Alineación de Santos. Mientras que los futbolistas del club coahuilense saben que la presión está del otro lado, por ello no hay conflicto alguno si lo saca al primer lugar del clausura 2023. Enfrentar a Pachuca es distinto, pues es un equipo completamente dispuesto a jugar al tú por tú, mientras que el estilo de Bucetich es mucho más precavido. Entonces, necesitarán un poco más para abrir el defensivo rayado, pues si no ganan, se se irán por, pero posición en la tabla. Posible 11: DT Pablo Repetu, Carlos Acevedo, Félix Torres, Mateus Doria, Omar Campos y Raúl López, Aldo López, Alan Cervantes, Diego Medina y Emerson Rodríguez, Juan Bruneta y Harold Preciado. ¿Cómo llegan ambos equipos? La frase que define muy bien la liguilla mexicana es que es otro torneo. La fase regular terminó y la fiesta grande del fútbol mexicano se juega diferente.